Te sientas cómoda, cierra los ojos y respira profundo. Aligera tus hombros, tus brazos caen suavemente y las manos apoyadas en el regazo. Las piernas relajadas y si estás en una silla, los pies apoyados en el piso. Puede que quieras sentarte en el suelo o reposar en la cama. Abre los ojos y serenamente mira la habitación, como reconociendo el lugar. Vuelve a relajar tus párpados. Invoca. Llama en tu corazón. A los ángeles de la cítara. ¿Te imaginas que cuatro ángeles de túnica roja haciendo sonar una bella canción en la cítara te rodean? Déjalos limpiar tu chakra raíz. Necesitan limpiarlo para actualizar su vibración también limpiarán a través de la música tus lazos a la madre tierra lleva su tiempo no te habías dado cuenta que tu chakra raíz puede brillar más Ellos siguen tocando su mágica canción y tú percibes el cambio que lentamente se produce. Los ángeles de la cítara están actualizando su vibración y los códigos personales de conexión a la madre tierra. Finalizada la tarea, sellan la nueva vibración en tu chakra raíz y con un gesto amoroso se retiran del lugar. Agradeces con el corazón e inspiras profundo y conéctate con el presente.